Gracias, Amado, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve cada día. Miren, en los últimos días hemos visto la participación activa en los medios de comunicación de, en, del presidente actual del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz. Hemos visto que antes de los 100 días ya ha lanzado algunos ataques, eh, como partido naturalmente pero en la vocería de él no comprendo cuál es la metodología que está utilizando el partido de la liberación dominicana que permite que la voz de ellos sea precisamente de Adiós. una montaña de moralidad <risa> cometen un grave error al permitirle hablar Ahora bien, yo no puedo decirle a Temístocles Montás que no hable porque yo como comunicador y como profesional del derecho, verdad, Junior, yo no puedo decirle a Temístocles que se calle porque entonces le estaría violentando un derecho fundamental que él tiene que expresar sus pensamientos. Ahora el partido de la Liberación Dominicana sí debería decirle eh, tranquilo, compañero, guárdese un poquitico y utilizar otras personas para que hablen en nombre de ese partido, porque cada vez que habla lo que le hace es más daño. Porque aparentemente, Temistocles Montaz no ha entendido que ahora mismo y hace un buen tiempo, él no goza de la popularidad y goza, y todo, todo lo contrario, goza de una tasa de rechazo bastante alta en la República Dominicana. Entonces, si yo estoy en un partido político que se supone está trabajando en su reestructuración, en analizar las fallas que, que, que lo sacaron del poder y todo eso. ¿Por qué permite que una gente con una tasa de rechazo tan alta, como es el caso de Temisto este ministro que les montás, se dirija a la nación en nombre de ese partido. Más, le hace más daño que bien. De hecho, no le hace ningún bien. Todo lo que le hace es daño. Entonces, ese partido debería identificar quiénes son las personas que van a hablar en nombre del partido. Por ejemplo... Ahí está Juan Ariel Jiménez, que es, claro, tenemos que deslindar una cosa de la otra. Yo no estoy atacando a Temístocles Montal, profesional, al ser humano. Estoy hablando de Temístocles Montal, el, el, el dirigente político. Pues yo tampoco voy a alegar una cosa con la otra. Pero como político, como dirigente político, como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, no goza de aprecio, goza de una tasa de rechazo bastante alta y no debería dejarlo hablar. Debería decirle, espérese compañero y, y también buscar la forma de cambiar Esa directiva que tiene ese, el PLD Tú estás Un gracias. consejo a esos Amigos del PLD Esto va a sonar duro Va a sonar cuidado, muy duro Pero tengo que decir cuidado, agarres, Saquen a todo ese agarres. grupo De dinosaurios de ahí No, no, no, pónganme en corto Para que se sepa que fui yo que lo dije <risa> Saquen a todo ese grupo Lo voy a repetir a ese grupo de dinosaurios de ahí, vamos a comenzar a decir nombres. Temisto que les montás. Sáquenlo de ahí. No estoy diciendo que lo saquen del partido, sino de la dirigencia. Eh, Felucho Jiménez. Sáquenlo. Estoy hablando de la dirigencia, ¿verdad? Porque nadie puede eh, eh, coartarle la, la libertad que él tiene de participar, de, de pertenecer a un partido político, eso es sea, la democracia. ¿Cómo se llama el que no quiera apagar la luz? Ah, ese, ese es el sangrú, eh. eh ya. No se me olvidó, eh. Camacho, no, no, eh, no, no Camacho, sangrú también es que, fuera el de que ahí. Estaba en la superintendencia de seguro. No. Eh, el el, el Euclid, historiador Euclides Euclide Euclid Euclid Gutiérrez, Gutiérrez. Félix, Póngame en corto para que sepa que soy yo que lo estoy diciendo. <risa> Euclide Gutiérrez feli, sáquenlo de ahí. Coño, la, por, eh, por Cristina fin, Lizardo. Es sensato, se ha dado Cri cuenta de los errores. Cristina Lizardo, espérate que voy, voy, voy eh, porque yo voy a seguir ampliando. Ah, bueno, Cristina Lizardo. Le cabe Cristina. Quizás se puede dejar Cristina, ¿verdad? Ya, ya. Porque es una mujer, ¿verdad? Él, él eh, ¿Quién más? Danilo Medina, sáquenlo de ahí. Este es el primer, el primer. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, que no me acuerdo. Lo, lo, los otros. Reinaldo Pared, Reinaldo Paredes, sáquenlo de ahí. Se puede quedar ahí, eh, que, que es joven eh, y hace o muy buen trabajo. Claro. No, no, no. Eh, la luz. No, porque es justo, eh, hay hombre. que ser justo. Espérate. Abel Martínez. ¿no? Abel Martínez. ¿no? Uh, Carolina me está entendiendo la línea que yo estoy marcando. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama, ¿Cómo llama? El, el, el ex ministro de <risa> qué <risa> va en el diablo? Me están analizando. Sí, sí. Pero el... la misma Margarita eh, Margarita darse. se puede quedar. Claro. Eh, ¿Cómo sí, se llama el ministro sí, de, que... de, de, de, de, de, de turismo? Eh, se me fue. Ah, eh, es Francisco eh, Javier Castillo. García. Ah, Francisco, eh, se puede quedar porque son gente que ¿What? han hecho un buen trabajo, no tienen tasa de rechazo. Y pueden... ¿Y el hijo de Felucho? No, no, para allá voy. ¿Quién debe, el ¿quién, ¿Quién debe ser el presidente del PLD? ¿Es? Juan Ariel Jiménez. El hijo de Felucho Jiménez es brillante, ese muchacho. ¿Quiénes deben conformar ese, por, ese creo, esa, el, el comité vos. político del PLD? Gente joven. Y ahí, claro que sí, incluye a José Lalo. <ríe> claro. <ríe> Claro, no, pero incluye ahí a José un porque independientemente de José Lalou, no, así que deben político, de estar en ese comité político. Ha sido el político más crítico del PLD, sí, sí. aún estando en, en el gobierno, fue el más crítico, le, le, le daba la, la verdad, madre verdad, lo y le decía razón. muchísimas cosas. Entonces, de la única forma que ustedes pueden eh, volver a entrar en ese ruedo político con posibilidades de volver al poder, es eh, si ustedes sacaron ese grupo de dinosaurios de ahí. Y eso, luego de que lo hagan en la cabeza, lo reparten a la provincia, <risa> y sacando todo ese grupo de dinosaurios que están en la provincia, y aquí entonces adiós oh, pero ven, yo lo he hecho como 50 veces no, no, ella... es, es el tema de el, Yerjan. yo quiero hacer una el, pregunta sí, no, por ejemplo, Dicho esa en a... la provincia ¿quiénes se entiende tú, Jerjan, que hay que para limpiar un poco, refrescar la imagen del PLD, hay que sacar de, de la, la dirigencia no yo le voy a poner okay. nombre, este de la dirigencia hay que sacar ya lo voy a mencionar primero a Juan Antigua, ya hay que sacar a Luis Núñez hay que la pro bueno Miledy quizá le queda algo pero ya no mucho yo creo que ya su hermana debería tener un poquito más de participación ¿Quién? Eh, la hermana eh, de, de Milady Judy, eh, porque es más joven pero espérate Conecta, no espérate pero Milady no es vieja no pero estoy diciendo que sea vieja hay es que, que estar gastada ya porque política? yo no me estoy Real, refiriendo político, Oiga, Bueno, pero ya tiene Ya, te no debe, ya, de ya tiene el background de, de, de, no de, de orientación. Yo he dicho gente dinosaurios sí. en la política Entonces ya, ¿por qué? Porque ya tienen, están gastados ya Sí, y ya yo, no conectan eh. con la sociedad nueva que tenemos, bueno, por ejemplo antiguo, y el actual presidente municipal este, eh, ¿cómo se llama? tu amigo de, eh, de solidaridad sí de solidaridad también, ya ese, ese grupo de gente que bueno, está ya, gastado ¿Mm? que su imagen está gastada, tienen que sacarlo y meter gente nueva, porque es como ¿cómo pueden vender, en, por ejemplo en el 24 un algo, cambio, torce, una renovación vaya, algo, torce, vaya, todo, todo ese grupo de gente ya Ay, sí, que sí, están gastados eh, como figuras políticas, tienen que ya, cambiarlo ya, no, no. ya, ya me ha descrito, como si fuera un museo Ah, a Fran de Javar ha ¿lo ve? el que de él escucha esto yo, yo, Fran de Javar yeah, que, que estaba viendo el programa Ay, yo, me dijo que era un insulto yo le dije porque ustedes los peledeístas me dijo, ah. me dijo a mí no me tilde de peledeísta ah, Mira que él renunció al peledeístas no, no, no él tiene cabeza propia no, no que se deje de cuento que asuma su responsabilidad social y renuncie o se quede pero no, que lo no, diga que haga con ese yo como no, hizo no, Amado no, José Rosa que escribí una carta y renuncié del partido y no llama no, no de, pero que él dice sí, que tú. él nunca ha hecho nada ¿Ya? por el partido así fuertemente en trabajo político que yo soy otro dinosaurio yo me fui claro yo soy otro dinosaurio ya hay que cambiarte Mira, ya, Entonces... ya lo que ha creado es una galería de un museo exactamente tú con ese grupo de gente una mañana ojo, en el museo una ojo, película ojo, de la para, para que no se pongan bravitos yo no estoy hablando de lo personal ni estoy hablando de edad estoy hablando de como dirigentes políticos que ya están gastados sí. están totalmente gastados ya ya no pueden darle más lo que es que se dinamice ese cuerpo claro Político. Busquen gente joven que puedan sustituirlo Sangre, sangre Pero también vamos a extrapolar eso a otros partidos Por ah, ejemplo no, no. el PRM lo otros... hizo y yo lo felicito <risas> El PRM se dio cuenta, quitó al presidente de su partido, Andrés Bautista Que, estaba, que está sangre. mezclado con Odebrecht y puso a José Paliza ¿Quién es José Paliza? Un joven Cambiaron a eh, la, secretar la, la secretaria general, ¿Y ¿a quién pusieron? A Carolina Mejía, joven ¿Verdad? Dinámica. Y, y han dinamizado ese partido. Por eso lograron el poder. Porque lo dinamizaron y la gente vio una posibilidad de cambio. ¡Qué bueno! Pero si ustedes no aprenden de eso, ¿cómo piensan ser opción de poder? En el caso de la fuerza del pueblo, ¡Ay, Leonel, pero por Dios, ya! Lionel, por ahí, Dios, ahí, ya, ahí, ya ahí no, ahí no Rosario, entra. Rosario, Rosario, eh, Roberto Rosario, eh, Roberto Rosario, no, no, ahí no entra, porque esto es un partido nuevo, que, se que está no, Pero él no es nuevo. Pero por Dios. Pero mira, me requiere Roberto, de esa experiencia para Roberto, hacer la no, conducción. No, pero nadie está diciendo que lo saquen del partido. Es que no es posible. No, es que nadie no está diciendo que lo saquen del partido a nadie. Estamos diciendo que lo quiten de de, de por la parte de la principalía, bueno, porque ya mira, no conectan mira, Mira, yo, termina, termina. Yo, yo pienso que. Me va a tener que dar dos minutos porque me están Te lo damos, te lo damos, pero oye esto, sí. oye esto, yo pienso Echa, que tú tienes que ser más flexible. Minuto. Tú tienes que ser más flexible con Leonel Antonio mm, Fernández El Reina. Ah, mira porque, por qué, mira oh, por qué. Porque Leonel, independientemente de que es un político de mucha edad. Pero Lionel está creando una, una nueva opción nueva política. política. Si tú sacas a Lionel ahora, es como que tú le quites... Rompa la democracia. No, le... no, no. Que tú no, le quites no. la zapata a ese partido y se va a quedar no a Pero él no se refiere por, a eso. Pues, es que yo no me estoy refiriendo a eso. Pero, por ejemplo, Lionel está está Fernández... Fernández dale, que lo, que Lionel Fernández va a aspirar como candidato una presidencial. Pero óyeme, Lionel Fernández va a aspirar como candidato presidencial para 2024, cuando él sabe que ya él no conecta, que la sociedad dominicana ya lo probó, no lo quieren. Igual que a Danilo, no lo quieren. Entonces, si ustedes, por ejemplo, como partidos políticos, no pueden leer lo que la sociedad les dijo, por ejemplo, ¿cuánto sacó Leonel? Un 4%. 4 puntos y algo por ciento. ¿Y con, qué, con quién sacó Lionel un cuatro no contra, contra el, que el, el presupuesto nacional no, no, claro y todo? Que, no, claro sí no te puede llevar de claro, eso, tiene claro. que verlo en función de. Por pudo haberlo interés? hecho eh, Guillermo Moreno si fuera eso. Lo mismo. Guillermo Moreno también tiene que soltarlo. Tiene que yo soltar eso. Oigame, si, óigame. óigame <ríe> si a Ralph y Trujillo lo hubiesen dejado participar, le saca un 5% le saco un 5% porque las encuestas se lo estaban dando por encima incluso de Guillermo Moreno eso fue a Trujillo que le estaban era... retrayendo por la vagabundería que se ha permitido aquí pero eso, era... es una, eso es una una especie que... de, de atrofia mental. francis, francis. Otro pero, minuto, pero no, está bien. no lo lea desde sí. ese punto de vista. tiene que verlo desde el de 30 segundos, miren tiene que verlo no, del lo de <ríe> desde el punto de vista político desde el punto de vista político ¿Por qué era muy conectado porque era nuevo era, no, no estaba quemado, ya Lionel como, como candidato y como dirigente realmente para la sociedad. No. Porque dentro de su partido, por ejemplo, busca el entorno de Leonel. Eh, Rosario Márquez, quemado, gastado ya. Eh, ¿Cómo se llama? Burker, que, que tiene que andar con bastón ya. Eh, el entorno de Leonel es un grupo de viejos también. Dinosaurios políticos. ¿Cómo van a seguir ahí? No van a conectar. Yo Ahora, ¿quién sí si tiene buenas posibilidades? Omar Fernández, el hijo de, de, sí. de Leonel. Sí, y la diputada, ¿cómo se llama? La que era artista. Eh? Juliana. Juliana. Ve que de de ganaron? De, ¿Ganaron? Bien. Deberán de ir haciendo Entonces, enfrentes con ese tipo de gente. Bien, a los partidos, perfecto. renuévense, por favor, para sí. que fortalezcamos la democracia. Yo, tu discurso es interesante de sobre la Sáquenlo de, la de ahí. Democracia de grupo viejo ya. Vámonos a una llamada telefónica pero déjame decirte algo, para Leonel no hay cuartos de finales ni peores no, condiciones no, no, Vamos para, a la llamada Si te, ¿no te llevas eso para nadie en, lo hay en, en, no no. Nosotros. Si te lleva eso para nadie lo no, hay ah, No, bueno, era buen <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> para mí lo hubo Adelante, Madre. ¡Ay! Bueno, buen día, doña decía. Como decía eh. Amén. A la espera que Yan quería llegar a acabar con Leonel, Leonel está renovado, Yarjan Así sí, sí, que recauchado. no lo ponga como un dinosaurio. Sí. Leonel es muy importante, no solo para la fuerza del pueblo, sino para no, el que... país. Mire, yo no Así me quito corriendo. Que tú dices que el pueblo no lo quiere. No lo la quiere. No, no puede ser. No lo quiere. Leonel no va a ser presidente ese. en este país, Mira, nunca más. Bueno, esto. Nunca más puede eh, ser erudito y, y, y adivinador. Ni Danilo, Mira, ni Leonel. No, no, Danilo nunca sí más. que está proscrito aquí. No, no, porque ninguno, no lo puede. Ni, ni que la constitución lo diga. Compite con, con ¿cómo se llama? El de turismo. Ni que no la constitución lo diga. Danilo el sí es que no va para ningún lado. ¿Quién compite este aquí, por ejemplo, con Luis Binader Bina Bina Bina Bina Bina Bina en el 24, con David Collado? Leone ¿Quién Fernández? Fernández. No me a favor. Vamos a, a, a El turismo, como tú dices, Francisco Javier. No, Collado. No, no, se refiere a David Collado. Collado, que viene en el 24 o en el 28. Esa gente joven ya... A David Collado, que es el candidato de Hipólito y Olobichino. Por favor. Sí. no me van a escuchar. Ah, sí, sí, claro, sí, claro. Sí. estamos debatiendo, un chingo. Óigame. Eh, Leonel Fernández es muy importante para no solo para la fuerza del pueblo, sino para el país. Quiero que sepan que el caso que pasó con el PRM fue que todo el mundo quiso asegurarse de no darle la oportunidad nuevamente a Danilo Medina. Y por eso se volcó con el PLD, de lo mismo que pasó en Estados Unidos. La gente se volcó con Biden para que no se colara. No esperaba. Pero no fue porque no tenía gente, la gente votó para asegurar el cambio. Sí. Así que es. pudo haber sido un cambio, pudo haber sido con Leonel también el cambio. Así es que Yarjan <risa> está <risa> equivocado. Okay. Bueno, gracias. Bueno, bien, señores. Gracias, vámonos a la pausa no vamos, a vamos cambiar, al whatsapp, eh. tenemos whatsapp ok, vamos a whatsapp primero entonces antes de la pausa adelante Carolina así es, Alvin de Villa Olímpica presidente nunca más en este país <risa> dijo doña Luz de... ya, ya. Eh, ¿dónde está el... la madera no, para tocarla? enfóqueme pero... aquí para tocar madera, eso es madera ¿verdad? no, no, el... no, no, no, no, eso no, es no, cartón, no, es no, es no, cartón no, piedra tócalo, tócalo, que eso es cartón piedra no voy a ser presidente nunca más que eso no es madera, eso es cartón piedra ya, aquí queremos gente joven David Collado, eh, Luis Abinader que repita, la Faride, juventud, eh, la juventud Baliza, en política eh, no es lo mismo Faride, que en empresa, Faride, eh, gente joven. La juventud en política a no siempre es eh, atractiva porque requiere de la, del peso, de la experiencia, porque no es lo que tú quieres, sino lo que conviene. En un momento determinado, los jóvenes somos más, somos mayoría. Bueno, si sí, lo vamos hacen así, quiera, lo vamos se autodestruyen porque prefieren la juca, el reggaetón y la juventud. Vámonos no a los lo WhatsApp. El el hay una parte que cuando hablamos que un joven involucrado en Espérame. la política está contando con unos votos que no necesariamente son políticos, ¿Esto sino jóvenes. No, esta madera, enfoque, aquí esta bueno, sí, pero vamos, es mavera, una madera, pero una madera, una madera, mavera, ¿eh? Mira, te parece... madera! Que Leonel no va a ser presidente saltamonte nunca más en este país. Ni Danilo, <risa> mira, ni ninguno de ese grupo... Te de parece al pequeño saltamonte ahora, sube la madera. Vamos a ver lo que dice... Que dice.